Nuestra ley establece, en primer lugar, eh, la necesidad de hacer una auditoría energética eh, de los centros educativos andaluces, eh, que tendrá que cumplirse durante los primeros seis meses de aplicación de esta ley, con una obligación anual, además, en esa ley, de consignar en los presupuestos de la comunidad autónoma andaluza eh, de la cantidad eh, suficiente para promover e incentivar económicamente las actuaciones constructivas de carácter bioclimático y de implementación de energías renovables. No se trata solamente de cambiar las infraestructuras, eh, no se trata solamente de poner toldos o de poner ventiladores o de poner aires acondicionados, sino de cambiar las estructuras de los edificios, eh, de poner más zonas verdes, de eh, tener un buen cierre de las aulas. Es decir, cada centro tendrá y requerirá de unas inversiones específicas, para fomentar la eficiencia energética y, además, en la promoción de energías renovables, que sabemos que eh, es estratégica en Andalucía y que puede ser, además, una punta de lanza esa energía renovable en nuestro centro educativo, una punta de lanza para el desarrollo eh, de las mismas en nuestra tierra, de la fotovoltaica, por ejemplo. En los centros andaluces podrían perfectamente funcionar con fotovoltaica y sería una inversión eh, a medio y largo plazo. Las condiciones extremas en las aulas son, pues desgraciadamente, eh, una constante en los centros andaluces, como hemos dicho, una constante. Y requiere de una intervención integral y sostenible. Y esto es lo que, y eso es lo que propone justamente esta ley. En este momento, ahora mismo, hay niños y niñas en los colegios que están pasando frío. Y en esta semana nos ha llegado noticias que nos han salido en la tele, por ejemplo, en Jaén, en, en, en Huelma, en el IE Sierra Mágica. <tose> Los estudiantes pasan frío. Eh, en mi pueblo, en el cole, los niños, las niñas, le dicen a sus madres, a sus abuelas, mamá, le decimos a los profes que pongan la, la calefacción y nos dicen que nos pongamos el chaquetón. Y están las aulas climatizadas, pagadas por la familia, pero algo pasa porque no se puede poner. Bien, en, por ejemplo, en Maracena, en Granada, la compañera nos dijo, eh, los niños han ido al colegio el jueves con guantes a petición del centro, porque no tienen calefacción. Eso está pasando y no ha salido ningún medio. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de centros andaluces.